En la temporada anterior, los chicos de Umbrella Academy intentaron descubrir qué era lo que causaba el fin del mundo. La ironía cósmica es que este objetivo genera una concatenación de eventos que terminaron con Banny destruyendo la luna, revelando así que todo Umbrella Academy es en parte culpable del fin del mundo, y para tener un segundo chance de arreglar todo esto, los chicos saltan al pasado. Ahora, en esta segunda temporada, descubrimos que a Cinco se le pasó la mano con el salto temporal, y los de Umbrella Academy quedaron varados en un Dallas de principios de los 60, y demostrando que estos chicos la cagan a cualquier lugar al que van, cuando Cinco recién aterriza, se encuentra con una guerra mundial y sus hermanos combatiendo al ejército soviético. Y cosas como el look zarrapastroso de Diego nos dan una pista de que con excepción de Cinco, los de Umbrella Academy no acaban de llegar. En fin, cuando 5 se dispone a unirse a la batalla, es detenido por un Santa Claus corporativo, el cual resulta ser Heisel quien llegó ahí para avisarle a Cinco que no tiene caso unirse a sus hermanos, y cuando señala el cielo podemos ver varias ojivas nucleares que están a segundos de pulverizar la zona. Como no queda tiempo ni para salvar a sus hermanos, 5 se escapa con Hazel, que gracias a que conservó el maletín de la agencia, logra hacer un salto controlado a 10 días antes del holocausto nuclear. Ya en este nuevo punto del tiempo, Hazel le dice a Cinco que sus hermanos se encuentran esparcidos por todo Dallas, y que tiene 10 días para encontrarlos y detener el juicio final que acaba de presenciar. Hazel ya no le puede ayudar mucho más porque él y Cinco son emboscados por unos tipos conocidos como los suecos, los cuales aparentemente trabajan para la agencia intertemporal y terminan acribillando a Hazel. Cinco escapa y se queda con la misión de hallar a todos sus hermanos, y lo que es todavía más complicado, tiene que descifrar la causa de la guerra nuclear y evitar el juicio final. Otra vez... Bueno, sucede que los chicos llegaron en los 60s, pero en fechas diferentes uno de otro. Como aterrizaron solos en el pavimento, creyeron que los demás murieron, por lo que intentaron adaptarse a la vida en Dallas de aquella época de la mejor forma que pudieron. Alison ahora es activista por los derechos de los afroamericanos. Luther es guarro y también participa en peleas clandestinas. Vanny es una niñera con amnesia, y Klaus con ayuda de Ben fundó un culto hippie el único que no pudo integrarse a la sociedad fue Diego que por ser básicamente un loquito en mallas lleno de cuchillos que aseguraba ser del futuro lo metieron en un manicomio gracias a un tipo raro que tomaba fotos en el callejón Cinco da rápidamente con el paradero de Diego no mucho después también logra encontrar a Luther este a su vez encuentra a Vania y Allison y esta última encuentra a Klaus y de un momento a otro la familia está reunida el problema ahora es descubrir qué ocasionó la guerra nuclear que está por llegar en unos días entonces Cinco piensa nuestro único recurso es pedir ayuda a nuestro padre. Y luego de varios intentos consiguen reunirse con el viejo. Así que le dicen, hola papá, somos tus hijos mutantes del futuro. Andamos por aquí, ¿qué crees? De algún modo la cagamos y en cinco días el juicio final. ¿Se te ocurre cómo detenerlo? Y yo qué carajo voy a saber. Ustedes son los que tienen poderes, hagan algo. Tras no obtener ninguna ayuda de su padre, Cinco piensa, carajo, no quería, pero voy a tener que usar mi segundo último recurso. Así que busca a la hora tu jefa de recursos humanos que sobrevivió al disparo que le dieron en la primera temporada y como la bajaron de rango en la compañía, ahora quiere vengarse. Debido a esto, le propone a Cinco darle un maletín del tiempo para que sus hermanos y él salten un 2019 sin apocalipsis, evitando de paso la guerra nuclear del 63 que se infiere es debido a la presencia de Umbrella Academy en la época. Pero esto no es de gratis, a cambio le pide matar a la junta directiva de la agencia intertemporal. 5 acepta, y la excafa de recursos humanos le pasa el dato de la ubicación espaciotemporal de la junta directiva, así como un maletín de ida y vuelta. Ya no me queda claro si la línea de tiempo es retrocausal o hay diferentes líneas de tiempo, pero el punto es que 5 llega a algún lugar de Alemania de 1982, que no debería existir porque el fin del mundo en el 63 todavía no ha sido anulado. 5 toma por sorpresa a la junta directiva cuyo presidente es literalmente un pez, sin darles oportunidad de pedir ayuda a rápidamente uno por uno con excepción del pez que es capturado vivo y entregado a la de Recursos Humanos en una bolsita. Ahora esta señora tiene la vía libre para tomar el control de la agencia y Cinco recibe el prometido maletín. Pero la de Recursos Humanos la juega sucio porque el maletín solamente tiene 90 minutos para usarse. Ahora Cinco necesita reunir a sus hermanos que se encuentran comiendo mocos en diferentes partes de la ciudad. Y no, no lo consigue. Entonces Cinco piensa, puta madre voy a tener que usar mi tercer último recurso. Así que Cinco junto con Luther van en la búsqueda de Cinco viejo que por casualidades cósmicas se encuentra ese día en la ciudad para realizar una misión que le asignó la agencia, una misión que no llegará a cumplir porque es precisamente ese día cuando resuelve la ecuación del salto temporal y lo usará para viajar a 2019 dando inicio a los eventos de la primera temporada. Entonces el plan es conseguir el maletín de este 5 que ya no lo va a necesitar porque va a saltar a 2019 por sus propios medios. Pero demostrando que a esta gente no le importa cuidar ni la causalidad temporal de su propia existencia, interactúan directamente con Cinco Viejo. Bien podrían haber esperado que saltara, pero no, esta gente se pasa a la coherencia temporal por el arco del triunfo. Como el contacto de una persona con su yo del pasado tiene como efecto secundario episodios de paranoia aguda e ira asesina, los Cinco, que inicialmente habían acordado ayudarse, terminan conspirando entre sí. Todo esto culmina en una pelea donde el Cinco Viejo es arrojado al portal de 2019, pero cuando se cierra el portal, el maletín termina destrozado. Mientras tanto, Diego consigue ser reclutado por la Agencia Intertemporal, gracias a Lila, su interés romántico que también era paciente del manicomio pero que después resultó ser la hijastra de los recursos humanos. En la agencia, Diego se escapa del cursito de capacitación y entra a un cuarto conocido como el Tablero del Infinito. Desde aquí, descubre que lo que causará la Tercera Guerra Mundial es una explosión generada por Vania mientras estaba bajo captura del FBI. Todo esto sucede en el momento en que el presidente Kennedy está de gira en la ciudad y por el estallido, la caravana del presidente deja de avanzar. Por ende, Kennedy no resulta asesinado, y debido a que la explosión se llegó públicamente a Bania cuyo nombre es ruso, el gobierno de Kennedy atribuye todo esto a un ataque comunista, y en cuestión de días el conflicto político escala, hasta la formación de la Tercera Guerra Mundial que vimos en un inicio. Sabiendo esto, Diego regresa a Dallas y con ayuda de Allison y Klaus, se dirigen al edificio del FBI para rescatar a Vania y evitar la explosión que avance encender la llama de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, ninguno de ellos logra acercarse a Vania, que debido a los fármacos que le suministraron para su interrogatorio, se encuentra bajo una especie de pesadilla psicodélica que le hace liberar energía inconscientemente. Gracias a Ben, que consigue entrar en la mente de Vania, esta vuelve en sí, pero el precio es que Ben deja de tener fuerza para mantenerse en la Tierra, desintegrándose hacia el más allá, o algo así. Gracias a esto, Vania no estalla, pero los chicos son vinculados al asesinato de Kennedy, Aún con esto han logrado detener el juicio final, lo que ya es algo. Ya en su guarida, Vania tiene repentinamente la sensación de que Harlan, el niño que cuidó siendo niñera, está peligrosamente fuera de sí. Resulta que en un momento este niño se ahogó en un lago, y cuando Vania desesperada intentaba reanimarlo, le transfirió sin querer parte de sus poderes. Y bueno, Vania se dirige a calmarlo con todos los de Umbrella Academy, pero al llegar son emboscados por todos los agentes de campo de la agencia los cuales van comandados por la de Recursos Humanos que bajo la acusación de que la Academia asesinó a la junta directiva da luz verde para que todos los agentes paren a matar contra los chicos Afortunadamente Vania se los carga a todos era el último capítulo y ya no podían alargar esto más inmediatamente se revela que Lila es uno de los 43 niños que nacieron con poderes en el 89 y su don es emular los poderes de otros lo que sumado a sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo le da ventaja uno a uno contra todos los de Umbrella Academy el punto débil de los poderes de Lila es que no puede emular más de una capacidad a la vez por lo que no puede hacer nada cuando los de Umbrella Academy la rodean. Ahí se entera que no solamente es uno de ellos, sino que también descubre que el asesinato de sus padres fue por orden de su madrastra y no por mera convicción de Cinco como ella pensaba, cayendo en cuenta que su madre adoptiva solamente la ha estado manipulando. Pero no hay tiempo para reconciliarse porque la de recursos humanos abre fuego contra toda la Academia Umbrella. Casi todos los chicos son asesinados. Incluso Luther, en el primer capítulo de esta temporada, demostró que podía aguantar un bazucazo. El gusto no le dura mucho a la señora porque uno de los suecos la acribilla también. Resulta que este tipo lo asesinó debido a que ella plantó una serie de órdenes falsas que llevaron a sus hermanos a morir a manos de los de Umbrella Academy. Cinco, que es el único que queda vivo y está a punto de ser ejecutado por el sueco, hace una especie de salto temporal nuevo, rebobinando el tiempo sobre sí mismo, borrando sus heridas. Ir regresando el tiempo momentos antes de que la de Recursos Humanos los matara. Cinco aprovecha esto para quitarle su arma. Y como estaba programado, la de Recursos Humanos es acribillada por el sueco. Lila aprovecha la conmoción para usar un maletín y saltar a un lugar y época desconocidos. Y Cinco en un gesto de paz tira su arma. A lo que el sueco responde retirándose sin hacer nada más. Posteriormente Vania le quita los poderes que inestabilizaban a Harlan y gracias a Diego se hacen amigos de los restantes elementos de la agencia intertemporal por lo que sin problema alguno toman un maletín para volver a 2019 contra todo pronóstico los chicos la liberaron de nuevo están en 2019 sanos y salvos e incluso su padre está vivo ya que los eventos que causaron su muerte ya no sucederán y todavía mejor descubren que Ben está vivo en esta línea temporal pero también se topan con que la agrupación que creó el viejo ahora se llama Academia Sparrow y que con excepción de Ben hay otros seis pendejos ocupando el lugar de los de Umbrella Academy uno de los cuales es una caja, y que ellos en esta línea de tiempo son los hijos adoptivos de Sir Reynolds. Mm, en mi opinión le salió barato. Fin. Cosas que no mencioné. Sir Reynolds de los 60 era parte de una misteriosa organización conocida como los 12 majestuosos. Ellos fueron los autores intelectuales del asesinato de Kennedy, todo esto a espaldas de Sir Reynolds, que fue el único que no aprobó el plan. Debido a esto, Sir Reynolds les comunica que abandona la organización, pero este grupo intenta chantajearlo para evitar que se vaya y obligarlo a compartir su tecnología. Si Reynold responde sacándose la máscara, literalmente, revelando que en realidad es un alienígena con cabeza de pito, el cual termina comiéndose, creo, a sus colegas de los 12 majestuosos. Si no vuelves con vida, hay una cosa que debo decirte. Klaus, no tengo tiempo Hermano. para esto. ¿Qué? Estás igual a Antonio Banderas con el cabello largo.